Bueno, pues aquí tenemos la placa de Arduino, eh, vamos a echarle un vistazo por encima a ver cada una de las, de, los, de las partes que es y a conocerla un poco mejor. En medio lo que tenemos es el, el microprocesador, vale, bueno el microcontrolador, eh, es ese chip de ATmega, el cual hay diferentes versiones en función de la placa de Arduino que utilicemos, que es el que va a almacenar nuestro programa y el que va a hacer que la placa se comporte de una manera o de otra. Por otro lado tenemos el conector de USB que nos va a permitir enviar la información del PC a la, a la placa o enviar la información de la placa al PC para que nos envíe alguna señal de cómo está funcionando. Y por otro lado tenemos ese conector de alimentación que me va a servir para alimentar a la placa utilizando pilas, eh, baterías o una placa solar para no tener que tenerla conectada al PC eh, todo el tiempo. Por último, tenemos un botón de Reset que me va a servir para eso, para hacer un Reset de la placa y para reiniciar el programa eh, desde el principio. Vemos que a los laterales tiene una rista de, de pines, de unos agujeritos donde podemos conectar cosas. En la parte de la derecha o la parte de arriba tenemos unos pines numerados del 0 al 13. Estos pines pueden ser pines digitales de entrada o de salida. Es decir, cada uno de estos pines yo puedo configurar por software si va a ser una entrada o si va a ser una salida, si va a enviar información a algo que está conectado en ese pin o si va a recibir información de algo que está conectado a ese pin. En este caso, de forma digital. ¿Qué quiere decir de forma digital? Pues que lo único que voy a poder enviar es alta o baja, es decir, lo voy a poner a 5 voltios o a 0 voltios, o voy a recibir una alta o una baja, es decir, voy a recibir 5 voltios o 0 voltios. En la parte de abajo tenemos la ristra de pines divididas en dos trozos, el trozo de más a la derecha que como podéis ver pone analog in, que tenemos seis entradas de forma analógica, ¿qué quiere decir de forma analógica? Que Arduino va a ser sensible a la cantidad de voltaje que nos llega por ese pin, es decir, va a ser sensible a si en vez de 5 voltios nos llegan tres, nos llegan dos, nos llegan 4. Esos 0 a 5 voltios Arduino los va a mapear en valores de 0 a 1024, es decir, si nos llegan 0 voltios Arduino recibirá un 0 y si nos llegan 5 voltios Arduino recibirá un 1024. De la misma manera si nos llegan 2,5 voltios pues Arduino lo mapeará como un 512. En la parte de abajo a la izquierda lo que tenemos son entradas de uso común, tenemos dos GND, dos ground que sería la, la toma de tierra, tenemos dos tomas de tierra, tenemos una alimentación de 5 de voltios, ¿vale? que la vamos a utilizar para alimentar cosas a partir de la placa de Arduino, y otra alimentación de 3,3 voltios. Veremos que hay algunos sensores que necesitan eh, esa alimentación de 3,3. Igualmente, uno de los problemas que podemos tener con Arduino más adelante es que si conectamos excesivo número de cosas y alimentamos muchas cosas a partir del voltaje que sale de la placa de Arduino, podemos tener algún problema de que se nos amorre, como se dice en el gargón electrónico, y es que tiene una salida de unos pocos miliamperios. Si empezamos a conectar motores que consumen mucha corriente, se nos puede resetear la placa sola todo el rato.